A ver, graba 20 minutos solo la cámara. Van todos ah, muy bien, hoy, del, bien, no del mismo color, ¿vale? ¡Vaya! Va! No. Se, se van descolocando. No sé quién es Rondajo, no sé quién es Nadie No, a... refiero a... Pues ¿Qué? lo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? allá ¿Qué? así, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? puede ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vayita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, ¡Chicos, venga! estás quedando seco, como una pata! <risa> <risa> ¡Vamos, hostia! ¡Vale, ¡Venga, rollo! rollo! ¡Va, mi Melena, vale, ¿no? ¿Qué no, ha eh, no, no. hecho ahí? Uch, ni la ha ni la deja ah, coger. Capi no está cogiendo... ¡No, no, no! ¿Quién? ¡Bajo, se va! Oye, sea, si yo, yo, yo se Me está cargando el gemelo. Si me descargaron ayer el sol y hoy el gemelo se está cargando solito. mira, va! mira, va! mi mira, va! ¡Lá, un va! ¿Animación? que no este campo haya jugado. Va ¡arriba, va, va. Bien ahí bien. Los... No, bueno, no sí, eran tres, dos en aquel. ¡llega, bien! En el, en el, en el, el, no jugué, no en el Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, ¡Vamos, vamos ¡Van en! Cago en la hostia puta, tío, eso canta, ya. ¿Está dentro. Capita, capita, capita. ¿Qué lege, no? Un... Me una. <risa> <risa> ver, que yo también tengo las manos más largas. Yo también he visto <risa> algo porque tengo yo. Tengo los guantes, verdad. Manos grandes. <risa> manos grandes. <risa> bueno, pues, ¡Va, mira, va! mira, le llamo? Bigfoot. mira que tenemos el, el chico este que es alto, que es delgadito, que, que gesticula mucho y vemos Con esto me la meteré de nada ¿Quién es ese que ya no me acuerdo? Ahí, el que nos arbitró contra el Brack, el amistoso que es muy simpático el muchacho, que es majísimo que es muy largo, delgadito, que fuma, que estira las piernas, que puede hacer un y flipas el, un, el, el único que se sabe las reglas de rugby sí. <risa> es que se te hace así y te enteras de todo, este no sí, sé es qué verdad. hace, no me entero no, o sea, admitió uno que es... No, es un amor de hombre, o sea, los, es que ese hombre los es los un, el único. y te son... lo dice todo con una sonrisa y dices, pues bueno, me he matado una pero dice con es una sonrisa y el único que se sabe las reglas de rugby es no un amor ¡Va! ¡Vanil! ¡Vanil! Y yo en ese partido me comí. ¿Te Lo blanco. No sé. Algo oh, raro. Porque estaba corriendo justamente. ¿Pero te ha pitado? Yo, pues, no sé. De boca contra eso. Eso es malo, eso es veneno. No es, ¿Pero es veneno. Eh? <risa> mis pies los tengo robados. Es lado, pita, pero. <risa> <risa> <risa> con él, con él. ¡Va, chico. ¿Está pitado? ¿Ensayo? ¿Ha sido ensayo? ¿Ha sido ensayo, Virginia? Sí, ha sido ensayo, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Va, mira, va, va! ¡Va, chicos! ¡Va! ¿Qué ha sido ensayo? Ya, pero ¿No? ¿De, ¿de quién? ¿De ¿de quién? Ah, no, me da igual, ha sido ensayo. Entonces, Creo que ¿Sí? de Torres, pero no me va <ríe> vamos a decir ¡Torres! No lo hemos visto, pero. Espera, 25 17 No, no. Sí, no, me refiero, re no, me refiero a... ¿Tienes, tienes mujer y niña. No, no. José, José, más un mujer? niña, niña y está un de... ya, ya, sí. 12, todavía. ¡Ese ¿tú ¿tú Torres pasa? ¡Cómo mola! ¿Cómo? No, mierda. No, no, no ha entrado. Eso, eso, eso ha entrado, eh. No, ha entrado. No, si Juan Carlos dice que ha entrado, no ha entrado. No, no, no ha entrado, eh, sí, eh, pero ha pasado más, más allá de la línea del balón muerto, cuando está en la línea del balón muerto es... ¿Qué balón muerto? ¿De qué hablas? ¿Qué, qué balón muerto? no balón muerto? ¿Ha tocado el balón muerto? para allá? No, si no entra entre los palos no transforma, fin. Claro. Pues si se eso, ¿no? Yo, que que me complico, complico mucho la vida, joder. Ha entrado por medio. Ha por el medio, ¡Vamos! pero no ha sido. ¡Vamos! No sé si vamos que por un punto ¡Vamos ¡Vamos va, va! va, chicos! ¡Venga, va! ¡Buena patada! ¡Buena patada, David! ¡Vamos, Muy malo. Miraron al fonsiño y sería la polla. ¡Va, mi va! Que se expresa mucho y es que luego. El quien la aguanta se puso. <risa> sí. O con dos, dos vale. Porque perdemos de uno. ¡Va, mi mamá! ¡Va, chicos! Tenemos 17, ¿no? ¿Te ha pitado? Ni puta idea, es que no sé lo que es coño, ¿Ha picado otra vez? Sí, tío, es que el hombre mamá. no sé lo que pita, pero déjame grabar al tío Es muy veneno ¿eh? Ya, que tu, tu aquí, vaya abajo. No es por nada. Ay, se me han quedado las piernas entumidas. No, ahí no. Cuenta aquí abajo con. ¡Va! ¡Va! va, va. Vamos, ¡Va! ¡Vamos, Mientras que van corriendo, es moverlo, ¿no? ¿Cómo que? Con esto de aquí. ¡Vamos ¡Va! A ver, que es mi primera vez que manejo una cámara, ¿vale? ¿eh? qué es tuch"? No lo sé. Le... ¡Va, ¡Vale, A ver, cómo se manejaba esto, ya que ya no me acuerdo. No que quiero el. agua. Qué frío, madre mía. Te, de ¿Te, ¿Te a la, si me no, no, no la melee. ¡Vámonos! Para rollo. Creo. Otra melee. Es que si haces así y vuelves a hacer así, no me entero. Ya, ya. Esto es pues, melee, esto mele. es melee, sí, ¿no? Otra melee para ellos, porque la hemos girado. Va. vida fuerte! ¡Va! Han colocado, tío, no me jodas. ¿Te has gritado? No me jodas. Va, va. Pero... No, no no, no. ah, Nuestra línea colocada, en fin. Es tuya, eh. Es tuya. ¡Tuya! ¡Uy, Va, bien, va. Va, venga, va. Bien, oyos ¡Venga, Rondajo! ¡Vale! donde cae! Castigo donde cae el balón! Vamos. Fuerte ¡Va! ¡Mira, va! ¡Va! no me jodas! ¡Avan! Escúchame, el juego está ahí ¿La la, ¡Va, vamos vamos que es que me una cosa de estas, de ¿vale? ¿La de la... ¡Venga cero! Ay, ¡Venga cero! ¿Tú sabes, ¿Tú sabes lo que he dicho? ¡Venga cero! ¡Va a Torre, buen partido! ¡Ese pase! No te ¡Corre pase como jugamos! Vamos. Siete un puto hijo no sé qué lo digo. Pues el mejor dicho yo había traído. Ya, es que yo en la otra mochila no, no, no, llevo. ¡No soy yo. Es normal. Ah, es porque a lo mejor no les le da tiempo y se la comen ellos y prefieren que les laje. ¡Poner! ¡Poner! ¡Oh, ya va! ¡Ya va! ¡Ya metros todos! ¡Vamos! ¡Venga! Me <tose> ha uh. pitado. ¿Ha pitado no sé Anulao. qué? ¿Ha pitado? Mierda. ¿Anulado? Sí. ¿Anulado, eh? Es que desde aquí no vemos la línea a lo mejor vamos jugando vamos vamos vamos vamos vamos vamos ¡Vámonos! vamos vamos vamos vamos ¡Vámonos! vamos a vamos vamos vamos vamos vamos vamos hacemos un escándalo con el ¿Se ha escapado? ¡Vamos! ¡Mira el pelo! ¡Va, mira la ¡Vamos! uno! ¡A, ¡A sí! el sí! ¡A ¡El ¡Es Murallita. Joder, chaval Pablo el eh, definidor. Escucha, escribe por el grupo. No sé, no sé ah. lo que escribas, pero. Pelo. Pelo se llama Pablo. Sí. ¿El Pelo también se llama Pablo? Sí. ¿Pero ¿Cuántos Pablos? pelos O sea, entre Pablos y Dani, <risa> yo ya no sé quién es quién. <risa> A ver, hay 10 Pablos. Murallitas, el medio mele, el medio melé, que es Pablo, el e, y el pelo. Y pelo. Bueno, aquí le llamamos para distinguir el pelo. el pelo por el, el apodo que le tenemos vamos ¡Vamos! ¡Fuerte la defensa! ¡Fuerte ¡Vamos! ¿Cuánto vamos? ¡Vamos! ¿Cuánto vamos? ¡Vamos, vamos, vamos? No lo sé. 10 a 18 20. ¡Vámonos! Vá. ¡Ah, chico! ¡Puta, ¡Va, va! lo ¡Va, uh, ¡Va! ¡Va! ¡Va! dónde estoy grabando yo? Vale, vale, vale ya, ya, relax. ¿Dónde estoy grabando yo? Que ustedes estoy dando ha y sale. ¿Quién ha salido? Eh, ¿quién sale? Ponce. Ha entrado Ponce. Sale Olalla! Y salido sale, Laya Ha salido. Pance. Sí, ya. Ya pero que se va a Oh, ya se ha salido! ¡Ah, mira, ¡Bien, David! ¡Sabel! ¡Sabel! ¡Mierda! ¡Vaya, bien, puesta bien! ¡Bien! morda bien! ¡Es nuestra ¡Es nuestra vida! ¡Bien! ¿Quién ha empezado la pelea? Pues eh, se han metido rondajos ha a uno, casi le dan un puñetazo. Ya no le han dado. Luego le han encarado ahí a... No sé quién... Sí, todo puede ser que hayan encarado ese. No, lo sé, Peter. ¿Cuánto, vamos? ¿Cuánto tiempo queda de grabación? Unos tres minutos quedarán. Tres minutos, sí. ¿Por qué hemos empezado a grabar? Sí, dos, tres minutos quedan. Vale. Arroyo. ¡Fuerte! Eh, sí, ¡Fuerte el... Ávila! ¡Fuerte! No. Los de, eh, el último día que jugaron fueron contra el Zamora, ¿no? ¡Vamos Ávila! ¡Vamos! ¡Vamos! El, el equipo de Valle ¿cómo se llama? Arroyo, ¿no? El equipo de es Arroyo. ¡Vamos Ávila! ¡Vamos! Los de negro, los, los de negro, ah no, ese es el Salvador, ese es el de Valladolid, eso es ¿no? Chami, el, los que van de negro es el Chami, de azul y rosa va el Brac. ¿Cuál es de Valladolid? ¿Cuál es de Valladolid? Contra Bahía el Chami. Es el ah, de sí, de Salvador. Ah, si es Salvador hay... la ¡Va Ávila, sí. va! Hay diferentes ¿Qué ¿qué equipos de... El... ¡Fuerte Ávila, fuerte! Bueno, aquí por lo menos en la mía tenemos uno así, y diferentes. Vila, el equipo vale. A ver, eh, los únicos que juegan de rosa son el Ávila de primera equipación y el, y el queso es de segundo. Bueno, ¡Vamos, vamos! ¡El Ávila! Oh, el, oh, el, el, ¡El ¡Fuerte! El ¡El tío, el tío! El pase de Ponce, ¡Fuerte! Ávila! ¡El Ávila! ¡El ¿eh? ¡El eh. ¡El ese espancero bobo la se veré una hora. Estuvo la muñería. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¿Es verdad. Hala, hala, hala. Mirto. Mirto. Ya se pelea, joder, puto Mirto. Ya, calla, Se le fue la mano a Mirto. Pues se está levantando, ¿verdad? sale con Cacau. Abierto, se le fue la mano. Va, tiene que ser última jugada ya. ¡Va, Ávila, va! ¡Fuerte! ¡A ¡A ¡Fuerte, Ávila! ¡Va! ¡No sale! Sí sale. Vamos a Sí salió. ¡Va, fuerte, Ávila! ¡Va! Cosas que pasa en la vida. ¡Oh, ¡Va, dolor de cabeza, neni. Pues entre la migraña que empezaba a tener en el bus y la voz que estoy dando, más la cerveza, eh, eh, suma. Suma que puede salir de ahí. Morirte. al cual. Que no sé cuánto se puede doblar eso. <risa> Muchacha. Gira 360 grados. ¿eh? Gira 360 grados. mira va, mi ¡Va ah, sí <risa> ¡No! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Bien! No sabemos que hemos ganado. ¿Cómo se para esto? Abajo. Ya todo el mundo. Bueno. Ya se ha pagado yo solo. No pasa nada.